Hola, todos hemos oído hablar de vacunas pero el término de sueroterapia nos suena? Pues hoy Rafael Sirera nos va a aclarar, nos va a hablar de las diferencias entre usar un suero enriquecido en los famosos anticuerpos frente a vacunarnos, que esto consigue memoria para el proceso infeccioso, porque ya sabéis, vacúnate, vacúnalos. Hola, en este corto vídeo vamos a diferenciar la vacunación de la sueroterapia. La vacunación es una inmunización activa, de forma que vamos a administrar el microorganismo de forma segura, el sistema inmunológico va a reconocerlo, va a aprender a combatirnos y su eficacia va a ser muy larga, en algunos casos tan larga como la vida del individuo. Por contra, la sueroterapia es otra forma de inmunización, pero en este caso pasiva, que no tiene la duración de la vacunación, solo tiene una efectividad que es equivalente a la vida media de los anticuerpos que vamos a administrar a ese individuo. Soroterapia es igual a la administración de anticuerpos que han sido producidos en otro ser vivo. Ese otro ser vivo puede ser tanto una persona como un animal, por ejemplo, sueros obtenidos eh, tras inmunizar caballos. Pues bien, esta sueroterapia es una inmunización pasiva, es una transferencia pasiva de anticuerpos. Estas sueroterapias se utilizan o se han utilizado contra toxinas como la toxina tetánica, de forma que a los caballos se les inmunizaba con esta toxina tetánica. Los, los caballos, al ser inmunizados, vacunados, reconocían esta toxina, producían sus propios anticuerpos y luego el hombre extraía de la sangre periférica de esos caballos los anticuerpos que habían producido de forma específica y selectiva contra la toxina tetánica. Hacían de esta forma unos lotes de viales en los cuales teníamos purificados esos anticuerpos y en el caso de necesidad, si alguien por ejemplo se había hecho una herida y se Pensaba que podía haber Clostridium tetani, que es el microorganismo que produce esa toxina en ese, en ese suelo, por ejemplo, donde se había producido la herida. De forma preventiva, se administraba este suero que era capaz de bloquear a la toxina tetánica si estuviera ese microorganismo en ese ambiente donde se ha producido la herida. De forma que esta neutralización de la toxina solo duraría la vida media de un anticuerpo que ya os digo que está entre 1 y 3 meses. Por contra, si un individuo se ha vacunado contra la toxina tetánica, él se ha expuesto de forma segura a esta toxina, la ha reconocido, ha sabido producir anticuerpos que la van a bloquear y esta educación del sistema inmunológico va a durar tanto como la vida media eh, de las células de memoria que puede ser años. ¿eh? En, por ejemplo, en el caso de la toxina tetánica puede ser efectiva hasta al cabo de unos cinco años. Luego necesitamos hacernos revacunaciones, recuerdos de la misma.